No sé si pueda darte lo que necesitas No sé si tú puedas darme lo que necesito Pero compartamos este momento experimentar la vida no sé si tú puedas salir de la oscuridad no sé si yo pueda salir de las sombras pero podemos cerrar los ojos explorando la luz No porque yo lo diga lo es especial No porque yo lo diga lo soy todos somos espectacularmente especiales, espectacularmente especiales. Desaparecer de la nada y sorprender Se puede ser creativo para trascender Abriendo los ojos del alma, expresando energía anhela de repente ser tu mejor versión se puede emerger para innovar hablando desde el alma Activando la conciencia No porque yo lo diga No eres especial No porque yo lo diga Lo no soy especial todos somos espectacularmente especiales, espectacularmente especiales, espectacularmente especiales. Compartamos este momento, experimentar la Espectacularmente especiales. Espectacularmente especiales. Espectacularmente especiales.